No tengas miedo, Daniel. No puedo decirte por qué, pero quiero que sepas esto. Elijo olvidar. Intenta encontrar consuelo y fuerza en ese hecho. Hay un motivo. Eres mi última esperanza para arreglar las cosas. Redímenos, Daniel. Desciende a las tinieblas en las que aguarda Alexander y mátalo. Tu antiguo yo, Daniel. La rueda sirve para inmovilizar a la víctima durante el proceso. Se las puede atar alrededor de la circunferencia o simplemente al diámetro de esta, atándole las extremidades a los radios y al aro. ¿Quieres detener a Alexander? Vaya, ¿así que dices que Babilonia caerá? Te preocupas demasiado. Alexander es inofensivo sin un orden. ¿Tiene uno? Eso no es nada esperanzador. El santuario es prácticamente impenetrable mientras lo custodio dorme. No hay que avergonzarse por usar una sombrilla en el desierto. De hecho, es fundamental para sobrevivir. La vergüenza te dolerá mucho menos que morir, te lo aseguro. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Siento. ¡Siento que el pecho me va a estallar! ¡Por Dios, Milgel, haz algo! Aceptémoslo. No vamos a salir vivos de aquí. Date prisa, hija, debes irte. Encuentra a Gabriel el escolta y diré que llame a los hombres del rey. Por favor, no hay tiempo de hacer más grande el agujero. ¡No! ven tú también! No viene nadie a esta habitación. ¡Hey! ¡Hay alguien! Suéltame, animal. ¡Ah, ah! Tú eres un hombre. ¿Cómo puedes formar parte en esto? Bienvenido. Ahora estás escuchando el sonido incorpóreo de mi voz. Buscarme no te servirá de nada, pues esta es una voz del pasado. Te doy la bienvenida a mi Gabinete de la Perturbación. Es mi estudio de la psique humana, en concreto la tuya. Hay varias grabaciones preparadas para acompañarte a lo largo de las siguientes cámaras. Mademoiselle Justine, está ahí abajo. ¿Va todo bien? Sí, el ganso estará listo en cualquier momento, y los invitados están al llegar. Quien quiera que seas, si pudieses ayudarme, te lo agradecería mucho. ¿Puedes oírme? No es demasiado tarde para arreglar las cosas. Rey de reyes, señor de señores, y reinará omnipotente por los siglos de los siglos. ¡No tienes escapatoria! ¡Mis hombres llegarán en cualquier momento! ¿Crees que esto tiene gracia, verdad? ¿Te parece gracioso? ¿Eres tú a quien oigo? ¿Por qué está pasando esto? ¡Te arrancaré la cabeza! ¡Te encontré una vez, y volveré a hacerlo. Juguemos al escondite. Ven, te va a gustar lo que he preparado. Hay cosas que no se deben olvidar. La sombra me está persiguiendo. Debo darme prisa. Me llamo Daniel. Vivo en Londres. En... En... en... Mayfair. ¿Qué he hecho? Esto es una locura. Recuerda, no lo olvides. Debo pararle. Céntrate. de agosto de 1839 ojalá pudiese preguntarte cuánto recuerdas, no sé si recordarás algo después de que tome esta pócima no tengas miedo, Daniel no puedo decirte por qué pero quiero que sepas esto, elijo olvidar, intenta encontrar consuelo y fuerza en ese hecho, hay un motivo eres mi última esperanza para arreglar las cosas si Dios quiere, el nombre de Alexander de Brennenburg todavía despertará una amarga furia en ti si no, esto te sonará horrible. Ve al santuario interior, encuentra a Alexander y mátalo. Su cuerpo es viejo y débil, y el tuyo es joven y fuerte. No será rival para ti. Una última cosa. Una sombra te está persiguiendo. Es una pesadilla viviente que despedaza la realidad. Lo he intentado todo, y no hay forma de hacerle frente. Tienes que escapar de ella mientras puedas. Redímenos, Daniel. Desciende a las tinieblas en las que aguarda Alexander y mátalo. Tu antiguo yo, Daniel. ¿Alexander está dentro del castillo? En cierto modo. Vamos, trae la lámpara. Has estado en la refinería. ¿no? Creo que no. Está conectado a... ¿cómo lo llamabas? El santuario interior. Mi cámara más valiosa, Tania. Y se encuentra mucho más allá de la refinería. De hecho, se halla en el mismísimo corazón del Brenner. 17 de mayo de 1839. Tras estar golpeando el implacable muro de piedra durante lo que me pareció una eternidad, me di cuenta de que no había esperanza. Estaba atrapado. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Siento. Siento que el pecho me va a estallar. ¡Por Dios, Virgen, haz algo! Aceptemos, no vamos a salir vivos. Una de mis responsabilidades como varón es la de carcelero. Aquí es donde se encierran a los criminales. ¿Con una marmorra? Algo así. Ven, no te quedes atrás. Pero madre, no quiero irme sin ti. Date prisa, hija, debes irte. Encuentra a Gabriel el escolta y dile que llame a los hombres del rey. ¡No! ¡Ven tú también! Por favor, no hay tiempo de hacer más grande el agujero. Pero... Viene alguien, date prisa. Taparé el agujero con la cama. Todo va a salir bien, te lo prometo. ¡Oye tú! ¡Alto! ¡No te acerques! ¡Solo quiero irme! ¡No debes salir! ¡Es muy peligroso! ¡Se lo diré! a lo dudo mucho. Herber, ¿Cómo hemos encontrado este sitio? Un ¿Y por qué no vino con nosotros? ¿No quería? Quería venir, Daniel. Pero las cosas no saben siempre como queremos. Daniel. Eres tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están todos muertos? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Tres días ahora. Esto es absurdo. ¿Por qué no viene nadie a esta habitación? ¡Eh! ¡Hay alguien! ¿Es que no hay nadie aquí? ¡Socorro! ¡Socorro! Estoy tan cansado. no, sí. ¿Me desperté de esta pesadilla? Si sí, no. Oh, ¡Dios, padre, que me lleve mientras duermo! Busca los fragmentos del orden roto y un dos. Creo que ahora los usa para torturas. Prácticamente retoman locura, lo que por lo que entiendo es bastante útil. Debería haberse. Busca por el coro y el cufre. Deberías poder encontrarlos por ahí. ¡Suéltame, animal! La cuna está lista. Bien. ¡Tú! ¡Eres un hombre! ¿Cómo podéis formar parte en esto? Está bien. ¡No, por favor, no! ¡Haré lo que sea! ¡Lo que queráis! ¡Lo que sea! ¡Haré lo que sea! ¡Soy inocente! Me tenías preocupado. Siendo sincero, no estoy seguro de qué hacer contigo. No te guardo ningún rencor. Mario. Tú y yo nos parecemos tanto. ¿En serio bebiste la poción de amnesia? Eso explica mucho tu comportamiento. Nunca acabaste lo que tenías planeado. Hablabas de redención de cómo te enfrentarías al guardián del orbe y salvarías nuestro trabajo y yo qué te daré otra oportunidad para redimirte puedes esperar aquí y detener a la sombra gracias amigo mío 19 de agosto de 1839 no es justo yo no tengo la culpa ese demonio me ha manipulado ha jugado con mi sentimiento de culpa y va a dejar que me enfrente a la sombra yo solo. ¡Hombre abyecto y manipulador! ¡Espera que yo me enfrente a la muerte mientras él roba un poder más allá de la imaginación! ¡Alexander, te mataré por lo que has hecho! ¡Si la sombra me hubiese atrapado en Londres o Argelia, no habría tenido que sufrir esta humillación! ¡Me has convertido en un asesino! ¡En un monstruo! Ahora solo espero a mi muerte Soy demasiado débil para continuar Me fallan las piernas y apenas me puedo tener en pie No puedo ver, tengo los ojos inundados de lágrimas Estoy tan destrozado como los hombres a los que he torturado Si pudiese borrar mis miedos como hicimos con ellos Me estaba preguntando si ibas a aparecer Veo que Agripa te ha convencido para que le hagas unos recados. Dime, ¿te ha quedado todo bien claro ahora? ¿Soy yo el mal? El bien y el mal. Qué conceptos tan tranquilizadores, pero apenas... No hagas eso. No. Veo que dudas de mis intenciones. ¿Por qué tomaría medidas tan extremas para salvarte la vida? Quizás esté salvando también la mía. Daniel, para. Lo estás estropeando. Te lo explico. Estamos tan cerca. ¡No! ¡Idiota! ¡Nos has matado! ¡Nos has matado a los dos! Fue mi mayor triunfo, y jamás miré atrás. ¿Crees que tenía miedo al huir de Brennenburg? Todo lo contrario. Supe que era mi purgatorio: un fuego infernal concebido para expiar mis pecados. No puedo negar las cosas que he hecho, pero he pagado mi precio y se lo he hecho pagar a ese espantoso hombre. He hecho lo correcto.